Les invitamos este 28 de octubre de 6 de la tarde a 9 de la noche a la Noctabunda ritual de Juegos del Centro de Cultura de Frenta. Va a haber muchos juegos de rol, mesa eh, y que podremos jugar en línea y no con los demás. es un especial de horror y leyendas. ¡Aaah! Soy el pavo asesino, vengan a la Noctabunda. ¡Aaah! Gobierno de México.